Con topo estoy en el underground, ripple esa vez, ahora está underground, le dio fatality, estaba en su último round, yo estoy en la nube, estoy al cloud Estoy al cloud, estoy al cloud, estoy al cloud, uh -huh. no jodo con sapo, no soy mucho Vidal Si voy a la playa me quedo en estival Encútrame en el y YouTube y digital O no me pego, no me llevan de festival No le llego a la gente, pero cuando se enteren, Seré la más fuerte la cosita se viene lluvio no necesita introducción La que tiene el culo repingón, Desde Barcelona pero son todo el World Llámame esta noche que te doy un polvón Como un topo estoy en el underground Ripa esta vez, ahora underground. Le dio fatality, más en su último round Yo estoy en la nube, estoy al cloud Estoy al cloud Estoy al cloud Estoy al cloud